Hola amigos de RebelSound, somos Forex Safari, estamos muy contentos por felicitarnos por estos 5 años de existir. Queremos mandarles nuestras felicitaciones enormes, estamos muy contentos y de verdad que larga vida RebelSound y con la, la música para todos, de verdad que felicidades, acá estamos.